Vamos a comenzar el día de hoy. Hoy quiero que, que trabajemos entonces con la plataforma de, de MetaTrader, que la conozcamos un poco más, que puedas conocer un, más detalles de ella. Sin embargo, no vamos a ver todo lo que tiene MetaTrader, porque MetaTrader tiene muchas funcionalidades. Pero lo que sí quiero es que podamos trabajar con ella en función de las cosas que más vamos a necesitar y, claro, otras cositas más para que sepamos Entendamos la plataforma. Una vez, como te dije, que conozcamos la plataforma, que ya tengamos listo el conocimiento sobre el carro, porque este es nuestro carro, dentro del mundo del trading, entonces ahí sí empezamos a meterle velocidad y estrategia. Es decir, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los puntos con los que vamos, dónde podemos entrar, dónde podemos salir, y empezar a conocer más sobre estrategias de trading como tal. Y antes de eso, antes de después de terminar el tema de plataforma, antes incluso de empezar la operativa, y eso lo vamos a hacer la, la semana que viene, vamos a hablar de la gestión de capital, que es importantísimo, que es un elemento primordial y que es algo que muchas dejan para el final, pero a, a mí me gusta ubicar a la persona en los términos iniciales. Mira, ¿cómo vamos a gestionar el capital? ¿Cuál va a ser el nivel de riesgo que vas a asumir para que te vayas disciplinando en el manejo de tu dinero? para que no te pase lo que te pasó en esta semana, es que de mí perdiste ya 500, no sí. te preocupes, estábamos jugando, estábamos era conociendo el carro, y cuando estás conociendo el carro, lo bueno de los carritos de Fórmula 1, es que tú los puedes estrellar, pero el equipo de mecánico sale rápido a reparar, tranquilo sí. que se lo reparamos, ese lo arreglamos, y lo, volvemos a se poner a este lo volvemos a poner en lo volvemos a poner en la vámonos ¿okay? Entonces no sí, sí. vamos a la plataforma de, de MetaTrader, y vamos a trabajar directo desde la plataforma, eh, vamos a ir eh, tomando conceptos, definiciones, lenguaje, jerga, que vamos a necesitar, pero no vamos a no me voy a pasear por un poco de láminas y conceptos, sino que vamos a irlos viendo y viviendo directamente sobre el MetaTrader. Los que no surjan hoy son conceptos que van a ir surgiendo en la medida, como te dije, de que vayamos avanzando con las herramientas prácticas. No nos vamos a enfocar en, en pararnos a... A hacer todo un estudio de conceptos y después entrar en a a materia no, vamos a entrar en materia e inmediatamente a medida que se vayan conceptos conociendo y definiciones que hay que aclarar en ese punto lo hacemos sobre la plataforma o sobre el mismo proceso de la de lo que tiene que ser la, la operativa de trading, ¿de acuerdo? Sí, ok, entonces vamos un momento a la plataforma de MetaTrader 4 voy a compartir, no sí. perdón MetaTrader 5 sorry uh -huh. Lo que pasa es que ya es tan famosa MetaTrader 4. Sí, eh, eh, sí ya uno la, la, la menciona en automático. Sí, yo dije, nada, abrimos una E5 y aplica en 4. Bueno, debe, debe ser <ríe> muy similar. Sí, no, sí, no, eso no. es muy similar, solo <ríe> que eh, la de E5 tiene muchas más cosas. Yo estuve re, medio la y hay como, sí. hay, por lo menos, hay herramientas que tienen más opciones. Sí. Aquí estamos, bueno... Aquí estamos entonces en la plataforma de MetaTrader 5, como te comenté la semana pasada, aquí ya tenemos el área del gráfico, recordemos que la semana pasada aquí en el botón de propiedades definimos aquí en colores, definimos lo que era el fondo, definimos los colores de las velas, hacia arriba, hacia abajo, eso podemos hacerlo aquí. También recordemos que tú puedes cambiar los colores cuando tú lo desees, si te gusta trabajar con otros colores. Utilizamos verde y rojo porque es casi que convención, digamos, no escrita, de que casi todos los traders utilizan esta convención o utilizan velas blancas y negras, con un fondo blanco. Entonces, ahí son más o menos, digamos, los dos estilos que se utilizan. Sin embargo, tú puedes colocar una vela ascendente en color amarillo, porque te gusta el amarillo. Tú puedes colocarle el color verde, rojo, los colores que tienes aquí disponibles, tú puedes, tú puedes sencillamente jugar con la gama de colores, ¿de acuerdo? No es una obligatoriedad, más es una, un, digamos, una forma de convención, si se quiere, no escrita que hay entre, entre los traders. ¿Bien? Entonces, bueno, eso lo hacemos aquí en el botón derecho, propiedades. Pero vamos a conocer la plataforma bien, digamos, un poquito por su parte. En la parte superior tenemos entonces todo lo que es el menú principal de la plataforma. Todos estos iconos que se van viendo acá y tenemos un menú textual que está acá arriba. Tenemos otra ventana aquí que es la observación de mercado. Aquí podemos ver los precios. Tenemos una ventana navegador donde podemos navegar entre las distintas cuentas que podamos tener. Los indicadores también podemos verlos aquí. Y digo también, porque si algo nos vamos a dar cuenta en MetaTrader, eh, tanto el 4 como el 5, en este caso estamos trabajando con el MetaTrader 5, es que muchas cosas son repetidas. Realmente no es que tiene demasiadas cosas que entender, sino que tiene distintas formas de acceder a un mismo espacio de trabajo o a una misma herramienta. Por ejemplo, mira, aquí en la ventana navegador está ind Indicadores, ¿cierto? Y yo desde aquí puedo colocar indicadores de tendencia, osciladores, volúmenes, Bill Williams y algunos ejemplos. Pero si yo me vengo aquí al menú superior y le digo insertar indicadores, aquí están también los mismos que están allá abajo. Sencillamente, son dos formas de acceder a lo mismo en lugares diferentes. Y cada trader, cada persona, se va adaptando a lo que se le hace más cómodo para trabajar. Hay a quienes les gusta trabajar por acá, por este menú. Hay a quienes les podría gustar venir a buscar los indicadores, aquí en la ventana del navegador. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí en, el, en esta ventana del navegador están los asesores expertos. Y vamos a definir esos de asesores expertos. Esos asesores expertos que están allí no son más que robots. O expert advisors, en inglés. O algoritmos que se encargan de hacer trading de forma automática. Entonces, tú puedes instalarlos o hay algunos que pueden venir preinstalados y tú puedes utilizarlos. ¿Para qué? Para que tu operativa sea de manera automática. Entonces, aquí en estos asesores expertos o expert advisors van lo que podríamos llamar los robots, los algoritmos que hacen trading de manera automática. Estos scripts son pequeños programitas que pueden darle funcionalidades adicionales a la plataforma. Entonces... Los scripts pueden, tal vez, venir algunos diseñados aquí, de ejemplos, ¿sí? Y cada uno tiene un uso distinto, que no vamos a entrar en el uso de cada uno, porque realmente no lo vamos a utilizar. Como te comenté, vamos a concentrarnos en lo que realmente vamos a usar. Pero tienes que saber qué son esos scripts. Entonces son pequeños programitas que dan funcionalidades adicionales a la plataforma. Hay traders que mandan a crear, a programar sus propios scripts porque quieren una u otra funcionalidad determinada dentro de la plataforma. Y pueden mandarlos a programar o pueden comprarlos programados y los suben aquí para utilizarlos, ¿okay? Y aquí, bueno, tiene otra parte de servicios que básicamente no vamos a utilizar. Entonces tenemos primero aquí el menú, tenemos todos los iconos iniciales, tenemos la ventana de observación del mercado, la ventana de navegador y tenemos la ventana de caja de herramientas en esta ventana de caja de herramientas tenemos varias pestañas operaciones aquí podemos ver las operaciones que están trabajándose en el momento por ejemplo yo voy a colocar aquí a cripto este, este instrumento lo voy a pasar aquí a la, a, la, a la gráfica lo voy a arrastrar y yo le voy a dar aquí botón derecho trading un solo clic y mira cómo se me coloca la, la, el botón de comprar y vender ¿sí? Sí. Ahora. Comprar y vender, yo también lo puedo hacer por aquí, por nueva orden. Sí. ¿Lo ves? Puedo hacerlo de las dos maneras, entonces son formas distintas de hacerlo. Estos botones son botones que tienen su juego de facilitar, pero también pueden ser emocionales, porque como son botones, a un solo clic, a veces la persona va corriendo y pega el, el compra o la venta que hace clic y eso no era. A veces lo mejor sí. es acostumbrarse a trabajar, a veces, Depende de cada persona con el, con el cuadro de nueva orden, porque aquí colocas tu operación, la piensas, le colocas su stop loss de una vez, le sí, colocas su take a profit, y ya la operación sale completa, con todo lo que tiene que tener listo, ¿no? Entonces, sigamos acá, sigamos entonces en la ventana, estas son las operaciones, en la ventana de caja de herramientas. Aquí hay exposición, lo que te dice cuál es la, el, el, el instrumento que ha tenido mayor exposición y ha tenido mayor cantidad de colocaciones. Un historial, te dice el historial de todas las operaciones que tienes. Normalmente la mayoría de los traders conservan aquí el historial a, a un mes y te lo van renovando mensualmente. Algo que se puede hacer con MetaTrader es que tú puedes ajustar el tamaño de las ventanas. Tú puedes hacerlas más pequeña, más grande. Depende de tu necesidad y de lo, cómo lo quieras observar. Puedes hacerlo aquí lateralmente. ¿Ve? O sea, tú puedes mover y e irle dando forma a, esta, a la plataforma para ajustarla a la, vis, a la visual, que a ti se te haga más cómoda y más práctica para trabajar. Tenemos aquí un botón de noticias, una pestaña de noticias, perdón, donde el, el broker, en este caso, o la gente también de, de las comunidades MQL5 de MetaTrader, te coloca noticias y tú puedes venir aquí, por ejemplo, mira, aquí hay unas noticias del de resumen del mercado de criptomonedas. Yo lo doy con el botón derecho, le digo a ver. Y aquí veo un resumen sobre lo que ha pasado en la semana, sobre en el mercado de las criptomonedas, un análisis que me puede conducir o ayudar a tomar decisiones de trading para la semana siguiente, ¿sí? ¿Cómo sabes que es el último? Porque aquí lo ves, esto fue el 24 de enero del 2020, es decir, este fue el análisis que hicieron y te da una proyección. Ah, mira, aquí tenemos un análisis también sobre el, el crudo, el Brent. En este caso, le doy ver. Y puedo ver aquí el análisis que se me presenta sobre el Brent, su movimiento. Pero no sabía Los... eso. ¿Ah? No sabía eso que las noticias estaban ahí. Aquí tienes noticias que puedes utilizar. Escenarios, hay recomendaciones, escenarios alternativos sobre, para la operativa. ¿Cuál es la dinámica actual? ¿Cuáles son los niveles de soporte y resistencia que están manejando la gente de Class, class and Homes? Cloud, no sé cómo se pronuncia esto. Mi inglés no es muy. No, es muy, no es nada bueno. Yo leo, mas no pronuncio. Mi pronunciación ah, es buena. Pero bueno, en esta, esta casa que se encarga de hacer análisis, aquí te publican cuáles son sus análisis y lo que están esperando con el, con el Brent en este caso. Entonces aquí tienes estas noticias. Ahora, estas noticias normalmente vienen en inglés. Pero si tú vienes aquí a herramientas, opciones, servidor, y aquí dice idioma de las noticias. En este ah, okay. idioma de las noticias, yo le doy seleccionar, selecciono el idioma que quiera acá, le digo insertar. Español. le digo cerrar, le digo aceptar y de esa forma cuando yo vuelvo a abrir mi plataforma de trading mis noticias me va a dar nada más las noticias o los en análisis hechos en español. Ahora sobre estas mismas noticias, por ejemplo, yo puedo venir aquí, y le doy categorías. Mira, muéstrame las fundamentales, muéstrame las que están en video o muéstrame también las de análisis técnico. Tú decides qué tipo de noticias quieres ver. En el caso, como a mí me gusta operar, como te dije, con petróleo, yo me quedo con las fundamentales para tener noticias de tipo, digamos, eh, de, de saber cómo está el escenario político, eh, de, de, geopolítica que afecta al petróleo. El análisis técnico me encargo yo de hacerlo con mi estrategia. Por eso no no me concentro en ver análisis técnico pero si tú lo quieres ver y quieres ver cuáles son las aproximaciones que hace la gente de class and horns es perfectamente válido de acuerdo y comparas tus análisis con los de ellos y notas tienes una idea adicional de hacia dónde puedes dirigir al mercado pero están allí están las noticias está esa pestaña de noticias que puedes verlas acá aquí tú vas sí ratón y vas viendo que hay de, de, sobre distintas monedas del Ethereum, aquí están noticias, mira, del, del West Texas International. Sí. Las abro, e igual, aquí tengo mis gráficas, me dan su escenario, lo que ellos piensan, los niveles de soporte y resistencia que están esperando y lo que está esperando para el mercado. ¿Qué es lo bueno de hacerle un poquito de caso a esto? Que vamos a estar claros, ellos tienen acceso a un tipo de información que a veces el trader retail, como nosotros, no lo tiene siempre entonces ellos tienen acceso a noticias un poquito más especializadas y eso es bueno tenerlo en cuenta el momento de analizar el mercado ¿Sí? aquí hay un buzón con noticias que te puede enviar el, el, el momento dado el, el broker ¿no? entonces el broker aquí te puede colocar es como una cuenta de email y aquí tú lo que realiza son noticias que te puede dar el, el broker cosas que están haciendo este, cosas que te sugieren como que te envían al email, pero te lo envían a la plataforma directamente, ¿sí? El calendario, aquí está el calendario de eventos. También puedes verlo directamente desde la plataforma. Yo puedo mover aquí y, salir, y puedo ver cuáles son los eventos que pueden estar por suceder. Las noticias en el mercado que se esperan, por ejemplo, aquí para el lunes 20 de enero, este, el martes 21 de enero, lo que pasó una semana, ¿verdad? Yo me puedo parar sí. aquí, doy clic con el botón derecho. Y le digo con ese calendario. Inclusive ah. puedo decir, muéstrame noticias de qué países quiero que me las muestre. Ah, empiezo a destilgar las que no me interesan. No me interesan noticias de Italia, no me interesan noticias de Hong Kong, no me interesan noticias de Alemania. De repente me interesan nada más las noticias de Estados Unidos, Reino Unido, digamos, las regiones que van a, a, digamos, a impactar sobre el instrumento con el cual yo estoy trabajando. Entonces no tengo por qué llenarme con toda esta cantidad de noticias, porque por ejemplo. A mí no me interesa noticias de China. ¿Para qué yo quiero ver la.? No, okay. Sí, sí te interesa ahorita. Con el coronavirus está afectando los precios del petróleo. No la quites. Ok. Pero. <risa> y ellos son los mayores importadores de petróleo. Entonces sí nos interesa. Sí. Entonces, bueno, pero aquí tú puedes ver este, cómo moverlo. De todas maneras, con el petróleo vamos a ver después algunos sí. indicadores interesantes que podemos utilizar. Pero estas son noticias del momento. Y no necesariamente una noticia de momento impacta. ¿Qué puedo yo también decir aquí? Ver la noticia, de la, priori la prioridad de la noticia. Mira, muéstrame las que tienen impacto alto sobre los mercados. Quítame las de impacto medio o bajo, o déjame las de impacto medio y las de impacto alto. Para yo saber que esas son noticias que cuando se dan, realmente sí pueden impactar el mercado. Hay noticias que son parte del calendario económico y financiero y geopolítico internacional, pero que realmente se dan con cierta periodicidad, pero no tienen mayor impacto sobre los mercados financieros, su impacto no es relevante. Esas son esas noticias de baja que ya se consideran y están estudiadas que no tienen un mayor impacto. Ahora, si quieres estar informada de todo, tú lo puedes dejar aquí. Sin embargo, nosotros vamos después a trabajar con una plataforma adicional donde vamos a ver las noticias un poco más estratificadas, ¿no? Que es la que una plataforma que se llama Forex Factory que a mí me encanta trabajar con ella porque te dan las noticias en tiempo real. Eh, no tienen retraso, no tienen un delay. A veces estos calendarios traen un delay. Si la noticia se dio a las 10 de la mañana, a las 10 y 5 de la mañana es que te llega la noticia a ti. Y en ese espacio de delay puedes perder o ganar dinero. El cambio Forest Factory, que la vamos a conocer después, nos va a permitir tener noticias en tiempo real. Pero lo importante es que quiero que sepas, que aquí tienes un calendario que lo puedes manejar desde aquí y que puedes configurarlo. Tú paras aquí sobre el botón derecho sobre el calendario y tienes formas de configurarlo. Fíjate que aquí dice semana actual. Si yo le cambio a semana siguiente, inmediatamente ya me da las noticias que vienen para el lunes 27 de enero. Sí. ¿Sí? Pero mira, tengo noticias de Alemania, tengo noticias de Estados Unidos, tengo noticias del Reino Unido, tengo noticias de Brasil. Brasil. Entonces... ¿Cuáles realmente necesito? Aquí puedo ir dejando para saber cuáles son los eventos fundamentales que van a estar impactando el mercado en la próxima semana. Lo bueno del trading es que, eh, y lo bueno de estos mercados financieros internacionales, es que todo está, digamos, mmm, bien estratificado, ¿no? Las cosas no suceden porque, hay salió una noticia mmm, porque le dio la gana de salir. No, ellos tienen su, su gestión de informes, y bueno, hay los eventos no, no esperados que suceden sí. de forma fortuita, ¿no? Pero bueno, aquí tienes esta, esta pestaña de calendario. Tienes una pestaña empresa, que en este caso aquí creo que no trae nada. Aquí puede venir este, eh, la, digamos, descripción de la empresa de, ro de RoboForex, que es nuestro, nuestro broker en este caso. Pero es básicamente como que la página web, si lo ves. Entonces, ah, okay. este, yo creo que no pone aquí ninguna otra determinación, sino que es básicamente lo que está en la página web. Venimos, hay una pestaña de mercado. Aquí en esta pestaña de mercado te venden cualquier cantidad de herramientas, robots, estrategias, jugueticos, como te dije la, la vez pasada. Periquitos, esta es la tienda de periquitos del, del MetaTrader. Sí. Aquí puedes comprar cualquier tipo de periquitos para ponerle al carro. Necesarios o no necesarios, buenos o no buenos, no sé. Ese mercado es demasiado amplio y hay algunas herramientas que son libres, que te pueden servir o no servir. Eso va a depender de cómo las quieras manejar, si las quieres utilizar. Pero esto es la tienda de periquitos. Esto es como que tienes tu carro y vas a la tienda para comprar periquitos y ponerle accesorios. Algunos pueden serte muy útiles, otros sencillamente no sirven de nada. Fíjate que al abrir el mercado aquí, se me abren aquí asesores expertos, indicadores, bibliotecas, utilidades, favoritos. Se le abren varias pestañas, descargas, ¿no? Entonces ahí está la tienda, esto es la tienda. Alertas, bueno, también aquí en las alertas pueden ser alertas que pueden venir de... De la comunidad de MQL5, cuando las hay, te las publican aquí en, este, en esta pestaña. Señales. Señales de compra, señales de bien de venta. Algunas son libres. Todas estas son free. Puedes de repente seguir algunas. Básicamente yo no trabajo con ninguna de ellas, pero necesito que sepas que están allí y de qué se tratan esas señales. Artículos. Artículos que se han escrito, que escriben en la comunidad de MQL5. Y que si quieres leer más sobre el mercado y aprender sobre el mercado, y irte, digamos, eh, familiarizando con los avances, con lo que está sucediendo, con lo que está haciendo la comunidad de MQL5, eh, puedes comenzar a ver mmm, todas las noticias, artículos que te van escribiendo aquí. Código base. Aquí son scripts. ¿Te acuerdas que te comenté aquí arriba? Vamos a bajar aquí arriba. Que aquí hay unos scripts. Bueno, aquí hay unos que vienen preinstalados, que te sirven como ejemplo. Aquí hay otra cantidad de scripts que dan funcionalidades adicionales a la plataforma. Así que aquí te puedes perder. Mira cómo voy dándole, bajando, bajando, y aún aquí no avanzo. Mira todo lo que hay. Esto puede volver loco a cualquiera, pero tienes que saber que existe y que esos códigos base, esos scripts, están allí. De repente alguien dice: Oye, hay un script buenísimo, chévere. Pero bueno, tampoco vamos a trabajar con ninguno de ellos en nuestra operativa. Igualmente, quiero que reconozcas y existas que están allí y para qué están BPS, cuando tú trabajas con un robot Cuando tú trabajas con un expert advisor O con este asesor experto algorítmico Tú necesitas un servidor que esté abierto las 24 horas del día Para que el robot pueda operar las 24 horas del día Porque si no, si tú tienes un robot instalado aquí en tu MetaTrader ¿Qué va a pasar? Cuando tú cierras el MetaTrader, el robot deja de trabajar entonces tienes que estar en un servidor que esté trabajando las 24 horas del día. Tú alquilas lo que se llama un VPS, un servidor virtual privado que se mantiene trabajando las 24 horas del día y donde tu plataforma va a funcionar desde ese servidor. Es decir, que así, así tú cierras acá, en, en tu computadora, tu MetaTrader va a seguir trabajando y tu Esper Advisor también. Entonces para eso es este VPS, para que trabaje con robots, con algoritmos. ¿okay? Expertos son los, los, los, los expert advisors que puedas tener instalados. Aquí no hay ningún experto instalado, y por eso no se ve nada. ¿okay? Y la ventana, la pestaña de diario, lo que te va llevando es como un registro de todo lo que vas haciendo en la plataforma. Este, se abrió la plataforma, se cerró la plataforma, se hizo tal cosa, se le dio clic tal cosa. Esto va acumulando todos los registros. Cuando hay problemas con la plataforma, eh, los programadores, los de soporte técnico, revisan este registro, lo que le llaman un log también, LOG, un archivo de LOG, y van viendo todo lo que ha pasado para saber dónde se pudo haber producido algún tipo de error, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo lo que tiene la caja de herramientas. Básicamente, ¿qué vamos a utilizar de la caja de herramientas? Operaciones, e historial. Realmente es con lo que más nos movemos. Noticias, si te gusta verlas aquí, las puedes ver. Pero nuestras ventanas principales, o digamos, ¿Sí? las ventanas primordiales aquí son operaciones e ¿Sí? historiales. Historial. Eso es lo que realmente utilizamos más de todo esto, de todo esto que está aquí abajo. Entonces, como te das cuenta, están allí, pero no siempre las vamos a utilizar. ¿okay? Tenemos entonces nuestra ventana de gráfico. Aquí podemos, como dijimos, podemos mover esto. ¿Sí? Y vamos a conocer un poquito entonces lo que hay en el menú de la plataforma, ¿sí? Vamos aquí a la, a la primera opción que tenemos que es archivo, ¿ok? En archivo tenemos nuevo gráfico. Yo desde aquí puedo colocar un gráfico nuevo, ¿sí? WTI, el Brain, actual, busco otro CFD. SF me va dando las opción, algunas opciones que tengo sobre lo que tengo abierto. Pero yo también me puedo parar sobre el activo, por ejemplo, y le digo ventana del gráfico. ¿Lo ves? Entonces sí. pareciese, como te comentaba, que son demasiadas cosas que aprender de la plataforma. No, la plataforma es bastante sencilla, lo que tiene es muchas cosas, muchas formas de hacer las mismas cosas. ¿Para qué? Porque de repente yo quiero convertir aquí, aquí tengo abierto nada más el cripto alto. Y yo quiero abrirle una ventana de gráfico nueva para West Texas International. Le digo, ventana nueva, ventana del gráfico. Y mira, aquí se me colocó West Texas International. ¿Ves? Sí. Entonces, eh, o lo pude haber hecho desde aquí. Archivo, nuevo gráfico. Y le digo, ábreme una venta, un gráfico para el, para el brand Y me lo abre aquí. Es lo mismo. Entonces, sí. aquí yo me puedo colocar botón derecho. Y le digo a esto, cerrar esta. Y le digo a esta, vamos a dejarla de sí, sí. cerrar esto. Y los voy quitando, también los puedo ir quitando. Entonces, esto está en archivo. Nuevo gráfico. Abrir un gráfico que ya eliminaste. Aquí, yo elimine, fíjate que eliminamos estos gráficos. Puedo volverlo a abrir. Para eso me sirve esta, esta opción. Perfiles. Los perfiles no los vamos a trabajar, pero ¿para qué sirven? Cuando tú creas escenarios de cómo armas el MetaTrader, de repente, si tú trabajas con varios instrumentos, creas un perfil para que cuando tú te cambias a ese perfil, te muestre las cosas como ya las dejaste grabadas para operar ese instrumento. Es decir, abriste una gráfica para ese instrumento a dos minutos, a cuatro minutos, otra a una hora, a media hora, y quieres guardar ese perfil de ese instrumento o de esa presentación de MetaTrader, aquí lo puedes guardar. Y cuando quieras recuperar esa forma que tenías de configuración, sencillamente vienes y buscas el perfil aquí. Nosotros vamos a trabajar mucho más sencillo, no nos vamos a complicar con este tema de los perfiles, pero si en algún momento dado lo necesitamos, lo llegamos a, lo llegamos a, a profundizar, ¿de acuerdo? Okay. ok. Aquí, esta opción de guardar es increíblemente interesante e importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy parado aquí en el West Texas International sí, y coloco mi temporalidad, esto es la temporalidad, el time frame, que ahora vamos a hablar de él un poquito. Pero vamos a poner sí. la temporalidad a un día. Para que se vea la gráfica, cada vela de estas representa la un bestia día bestia de bestia. operaciones. Cuando yo coloco aquí, en mi temporalidad, que mi time frame es de un día, entonces cada vela representa la operativa de un día. Ahora, que es interesante aquí, que cuando yo en un archivo y le digo guardar, él me va a generar un archivo en formato CSV, que es utilizado y se abre con Excel, donde está todo el historial de este instrumento del Wex, del Wex Texas International, está todo el historial que tiene la plataforma sobre ese instrumento, desde que ese instrumento existe en la plataforma. Yo bajo eso, trabajo con esa información y puedo comenzar a crear mis propias estadísticas. Mis propias gráficas. Comenzar a conocer y a profundizar en ese instrumento para determinar estacionalidades, por ejemplo, cuál es la época en la que sube más de precio, cuáles son los movimientos más pronunciados, pero ya ahí tiene que haber un trabajo de un analista que se sienta a hacer un claro. análisis profundo del instrumento para conocerlo a detalle, para estudiarlo, para aprender sobre él, ¿sí? Eso es ya, digamos, harina de otro costal que no vamos a trabajar en esta mentoría. Pero que debes saber que cuando te dedicas a ser un analista de un instrumento, tú puedes bajar aquí el historial de ese instrumento, toda su vida útil dentro de la plataforma de, de, y del broker. Y allí puedes hacer el análisis, hacer las gráficas, los estudios, todo lo que tú quieras para conocer y relacionarte más con ese instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, lo quiero diario lo pongo por día, pero yo quiero verlo por hora. Ah, entonces me voy ahora, pongo el time frame en horas para que se muestre por horas y después le digo guardar y él me lo va a guardar, sus movimientos hora a hora. Y eso te va a permitir hacer, al trader, al analista, le permite hacer distintos tipos de análisis sobre el instrumento que quiero operar, ¿de acuerdo? Para eso es sí. este botón guardar. ¿Guardar como imagen? Bueno, guardar como imagen es lo que tengo aquí en este momento en la gráfica y que es como hacer un print de la pantalla, pero del, del gráfico. Gráfico activo tal como está, el área de trabajo activa, si es el área de trabajo de todo tal como está, o gráfico activo en un tamaño determinado, quiero que me lo grabe, vamos a ponerlo aquí gráfico activo tal como está. Seguimos aquí en archivo. No realmente vamos a utilizar esa opción de, de guardar imagen mucho, porque uno no las guarda. Este, yo básicamente utilizo otra, otra herramienta que tengo instalada en la computadora, que sencillamente le doy al botón imprimir, y aquí selecciona la gráfica que quiero guardar. ¿ver? Entonces lo hago con una herramienta externa que es distinta, que después te puedo enseñar a utilizar. Yo hago, hago esto, selecciono el área de gráfico Ahí se guarda. Yo vengo, por ejemplo, a mi escritorio. Y aquí está la imagen que guardé. Ok. De nuevo aquí entonces en la pantalla de, del MetaTrader. Sí, sí. Vamos a seguir viendo las opciones que tenemos aquí. Abrir carpeta de datos. Lo que te lleva es abrir una carpeta. donde están los archivos de eh, la plataforma MQL5? Okay. Sí no lo vamos a utilizar, eso básicamente lo, lo utilizan programadores y personas que, bueno, que trabajan con la programación de la, de la herramienta archivo, vista preliminar imprimir configuración, impresión si la vamos a utilizar, por ejemplo, imprimir si lo quieres imprimir en un PDF, lo que está aquí o lo quieres mandar a una, a una impresora que tengas instalada en tu máquina te defines imprimir ¿Eh? Hay algo importante en MetaTrader que quiero que notes en cada uno de los elementos que vayas recorriendo. Muchas de estas herramientas tienen accesos directos del teclado. Que algunos de ellos te los sí. si vas a utilizar con frecuencia. Si te aprendes estos accesos de teclado, te va a facilitar el trabajo dentro de la plataforma. Porque no vas a tener que venir a buscar en el menú, sino que cuando ya te aprendes este acceso directo del teclado, te va a facilitar la vida en el uso del MetaTrader. Así que, cuando vayas familiarizándote con cada uno de ellos y sepas que utilizas frecuentemente esa opción, nota dentro de la plataforma si tiene un acceso de teclado directo que tú puedas utilizar. Por ejemplo, te voy a mostrar una que yo uso con mucha frecuencia, es la tecla F11. ¿Por qué? Porque la F11 me coloca la gráfica en tamaño total. Y lo doy F11 y aquí veo mi gráfica completa, ¿lo notas? Sí. Desaparezco a todos los botones, desaparezco a todo el mundo, y me quedo con la gráfica completa para analizar mi gráfica, y sencillamente darle al botón comprar o vender, si tengo que hacerlo, en función de mi análisis, pero me permite tener una mejor visual de la gráfica. Le vuelvo a dar F11, y vuelvo sencillamente a mi configuración anterior. Sí ese botón me quita mucho dolor de cabeza que la plataforma se ve chiquita que la gráfica se ve muy grande que no, F11 y la veo en tamaño completo F11 y vuelvo de nuevo a la plataforma como tal ¿ok? Entonces, es, eso sí. es importante que estés pendiente de estos, botones, de estos accesos miren ¿Okay? aquí tenemos la opción en archivo de abrir una cuenta ahora, abrir una cuenta yo le puedo dar aquí y me pide para abrir una cuenta nueva del broker. Sin embargo, yo también puedo venir aquí abajo, al menú de navegador, le doy botón derecho sobre cuentas y aquí también está abrir una cuenta. O conectar una cuenta de trading existente. O conectarme sí. a la terminal web. Entonces desde aquí abajo puedes hacer lo mismo que haces desde aquí arriba. Fíjate que aquí están todas estas opciones. Sí. Yo me paro sobre cuentas aquí y le doy botón derecho tengo también las mismas opciones. Misma forma de hacer las cosas, eh, diferentes formas de hacerlo, mismo lugar al que acceder, con la misma herramienta. ¿okay? entonces Esas son las opciones que tienes en el menú archivo. En el menú ver, tenemos lenguajes, como ya sabemos, aquí podemos cambiar el lenguaje de la plataforma. Cuando cambiamos el lenguaje, la plataforma nos va a pedir actualizarse y una vez que se actualice, eh, reiniciarse, perdón. Cuando se reinicia, se reinicia con el nuevo idioma que, que se ha colocado, ¿ok? Barras de herramientas, bueno, estas barras de herramientas son estas que tenemos acá, estándar, si le quito, mira cómo desaparece todo lo que está aquí. Ver, barras de herramientas, vuelvo a colocar la estándar, y aquí se ve toda la barra de herramientas con los botones. Mm. Vale. No sí, qué... sí Ya vi el de periodicidad, ese lo estaba buscando. Cuando se me desaparece, cuando se me pierde, no hay que asustarse. Él sigue allí. Simplemente le digo aquí ver, barra herramientas, y qué barra de herramientas Periodicidad. Si la quito, fíjate que desapareció de aquí la, los, los botones de periodicidad que tenía aquí. Le digo ver, sí. barra de herramienta, periodicidad, y aquí está de nuevo. No desapareció, no se fue para ningún lado. Sí. Ahora, ¿Cuál es? dime. Sí. ¿Cuál es ese estudio de líneas? ¿Cuál es este de líneas? Aquí. Ver. ver, ver. Uh -huh. Barra herramienta. Estudios de líneas. Míralas aquí. Ya no están. Ah, sí, sí. Sí. Barra herramienta. Estudios de líneas. Ahora sí estamos. ¿Lo ves? Sí. Ahora, una de las ventajas adicionales también que tiene el MetaTrader es que, como te dije, él permite mover las ventanas y colocarlas donde tú quieras. ¿Ok? Yo puedo agarrar esta observación del mercado, puedo colocarla de este lado, porque a mí me gusta más de ese lado, porque yo la quiero ver allá. Yo siempre miro a la derecha y allá es donde yo la quiero. Yo simplemente la agarro aquí, la arrastro y la coloco donde yo quiero. Okay. Muevo y juego con ella. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí me encanta, estos botones aquí me molestan del de, la, de la temporalidad. Yo puedo arrastrar este menú de Time Frames y a mí, me encanta, a mí me encanta colocarlo aquí, a mi mano derecha, donde yo lo pueda manejar. Y este de botones de estudios de líneas, me encanta ponerlo por aquí. Y yo así me siento más cómodo para trabajar. Entonces ese es el diseño que yo le doy, le voy dando a la plataforma. Como básicamente yo trabajo con un solo instrumento, que hago a veces? Sencillamente vengo y quito esto. Y quito esto. Y me quedo, mira, mis botones acá, mis botones acá y mi menú superior. Y esa es mi forma de tener mi plataforma, la mía. Porque a mí me gusta trabajar de esa manera. Y trabajo con un solo instrumento, que es el petróleo. Cuando me quedo aquí, estoy trabajando con el petróleo nada más. No me interesa que me distraigan las demás ventanas, sino me interesa concentrarme en la plataforma. Ah, pero yo quiero volver a ver las ventanas. Bueno, sencillamente le digo aquí ver... Y le digo, mira, dame de nuevo la observación del mercado. Ver, dame de nuevo la de navegador. Aquí están las dos. Aquí están las dos. Arrastro una, la muevo aquí, la ajusto el tamaño. Y ahí están de nuevo. No hay ningún problema con eso, ¿lo ves? Sí. Y ahí puedo jugar con la forma en que yo coloco la plataforma. Entonces, de aquí tenemos ventanas, estas ventanas que están, observación del mercado, cuáles queremos que se vean la de ventana de datos, la de navegador la caja de herramientas que es esta que está aquí abajo, que está abajo y se me desaparece oye, por error vine y cerré aquí ay, ¿dónde está la ventana? me vuelvo loco no, no, tranquilo, vengo aquí a ver le digo, la vuelve a colocar por favor la ventana caja de herramientas pero también hay algo interesante yo le puedo dar a control T control T Quito el menú perdón, el contextual, le doy control T y ahí aparece de nuevo. ¿Ves? Sí. ¿Por qué? Porque hay un menú contextual. entonces Si esto es algo que a mí me interesa quitar y poner a cada ratico por la configuración o por la forma en que estoy operando, si yo me aprendo la combinación control T, yo no tengo que buscar abrir el menú, no, yo le doy control T y la desaparezco. Le doy control T y la vuelvo a colocar allí. ¿De acuerdo? Sí. Probador de estrategias... Esta es una herramienta que sirve cuando vas a, tienes estrategias eh, que quieres colocar en el tiempo y las vas probando, la va, las puedes utilizar. Nosotros no vamos a trabajar esto durante el, el espacio de la mentoría. ¿okay? Y los chats te comunican con la comunidad MQL5. Hay un chat de la comunidad MQL5 que si tú estás registrado en la comunidad, este, te puedes conectar a través de la key, Te das conectar y te conectas a, a, la, a la comunidad MQL5. Voy a dar chats y lo quito. Lo sí. coloqué, lo vuelvo a dar chats y lo quito. Y pantalla completa es el F11. ¿Te acuerdas que te dije? El F11. Este, por ejemplo, yo me lo aprendí de memoria porque qué fastidio venir aquí, darle ver, darle pantalla completa. Cuando sencillamente pulsar la tecla F11, lo hace. F11 te ayuda. Y vuelvo a pulsar F11 y me devuelve a mi configuración anterior. ¿Sí? Menú insertar. Indicadores. Nosotros vamos a trabajar con indicadores muy básicos, pero es bueno que sepas que estos indicadores están allí y que hay cualquier cantidad de indicadores. Mira, hay indicadores de tendencia. Hablemos un poquito de quiénes son los indicadores de tendencia. Cuando hablamos de indicadores de tendencia, el mercado puede estar al alza, a la baja o en forma lateralizada en ranking. Estos indicadores son muy útiles para las personas que trabajan cuando el mercado tiene una tendencia al alza o a la baja. No son muy fiables, no son muy fiables cuando el mercado está en rango, está lateralizado. ¿okay? Ellos no son fiables, su información sí. no es de las mejores. Entonces, por eso se dice que son indicadores para tendencia. Los osciladores son. Eh, indicadores que se utilizan en mercados que están en rango. Así que en un mercado que está en rango, ellos son más fiables para los mercados que están lateralizados. Se utilizan menos en los casos de la tendencia. Esto no quiere decir que tú no puedas utilizar un oscilador en un mercado en tendencia. No quiere decir que tú no puedas utilizar un indicador de tendencia en un mercado en rango. Porque cada estrategia es diferente y puede haber diseños con combinaciones de diferentes indicadores que te permiten tomar decisiones entonces esto varía mucho cada uno de ellos tiene una historia, una forma de trabajo que va a depender si utilizamos una estrategia nosotros no vamos a trabajar con ninguno de ellos nosotros vamos a trabajar a la vieja escuela ni con tendencias, ni osciladores vamos a trabajar solamente con tres indicadores de tendencia que son la ah, okay. multa ¿OK? o las, las líneas de promedio móvil. Las Moving Average o líneas de promedio móvil son los únicos indicadores que básicamente vamos a colocar en la plataforma. ¿OK? Y están otros de volumen, están los de Bill Williams y personalizar, bueno, aquí hay otros más adicionales y están todo, toda la lista de indicadores. Como te das cuenta, si hablamos de indicadores, es una locura y estos son Nada más los que trae MetaTrader 5 por defecto. Hay, hay cualquier cantidad de indicadores en el mercado y con esto te pueden volver loco. O sea, hay estrategias. Imagínate hacer combinaciones de estrategias con estos indicadores. La gama de combinaciones, si te vas a la teoría de combinaciones y haces un cálculo matemático de combinaciones, nunca, es casi que infinita la cantidad de combinaciones que puedes hacer para crear una estrategia. Pero a muchos traders les encanta esto Porque agarran Y entonces vienen y dicen Ah, mira, vamos a colocar un MACD Vamos a colocar el MACD Vamos a insertar indicadores Y vamos a colocar uno de oscilador aquí Un volumen No, un Bill Williams Vamos a colocar un alligator No sé qué es esto. Vamos a colocar Y cuando empiezan a ver esto Con este poco de dicen Chamo, de verdad que esto está brutal, aquí se ve todo. Y comienzan, pero ¿qué pasa? Mientras más cosas tienes en la pantalla, más te distraes de, la, de tomar una decisión de compra o de venta. Y cuando un indicador te dice compra, el otro te dice vende. Y cuando el otro te dice vende, el otro te dice compra. Y no se ponen de acuerdo a los indicadores y te vuelves loco, porque entonces, o loca, porque sencillamente no sabes en qué momento entrar o salir del mercado. ¿Sí? Entonces, sí. no vamos a trabajar con ninguno de ellos. ¿Cómo los quitamos? Me paro sobre el indicador, le doy botón derecho y le digo eliminar. Me paro sobre el indicador, le doy botón derecho y le digo eliminar. ¿Qué otra forma los elimino? Me paro sobre la gráfica, le digo, busco lista de indicadores y quito alligator. Vamos a quitar todo ahorita para ver un momento. Eliminar. Ok. Y por ahí eliminó todo. Y dejo la pantalla limpiecita. Si quiero, si quiero quitar el sí. botón de comprar o vender, aquí le digo, puedo ocultarlo desde aquí mismo. ¿Sí? Ah, ok. O sí. puedo venir al botón derecho sobre la gráfica, y le digo trading con un solo clic, al T, lo coloco. Si no lo quiero hacer por botones, sencillamente me prendo la combinación al -t", T, y lo pongo. Al T, lo quito y lo pongo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. sí. Entonces, esa es otra forma de aprender a manejarse. Si eso es algo que yo voy a estar quitando y poniendo acá a ratico ratito, a mí a veces me pasa que la gráfica, está, el movimiento está por aquí abajo, se ve aquí y se oculta lo que está allí. Entonces, ah, le digo un momentico, al T, lo quito, veo lo que está pasando allí, rah, rah, rah, chévere, veo mi, mi análisis y lo vuelvo a colocar con al T. Listo. Sí. No tengo que venir aquí, buscar, o desde aquí con el mouse lo puedo colocar. ¿Sí? Eso es una de las cosas. Entonces, ver, tenemos aquí cubierto esta parte. Insertar indicadores, sí. ya vimos que lo podemos hacer desde aquí, pero también los indicadores están aquí abajo, en la ventana navegador. Puedo buscarlos aquí. Como vemos por aquí, son como que un poquito más complicados de buscar. Sí. Y tienes que arrastrarlo a la pantalla, tienes que colocarlo. Es decir, aquí se hace un poquito más complicado. En líneas generales, eso me dice a mí, honestamente, que yo esta ventana, navegador, pues no la voy trading. a usar para hacer trading. Entonces, puedes irte. No te necesito realmente porque la puedo manejar desde aquí, desde insertar indicadores. ¿Ok? Y, entonces ahora, ¿cuáles indicadores vamos a trabajar nosotros en nuestra operativa? Vamos a conocerlos de una vez ya que estamos aquí y vamos a colocarlo. Nosotros vamos a trabajar con... vamos a utilizar tres líneas de media móvil o Moving Average. ¿Sí? Yo le doy aquí, Moving Average 1 y vamos a, tra a trabajar con una línea de 200 periodos. a esa línea en método simple. Esto puede ser exponencial, que es un cálculo algorítmico o puede ser un promedio simple. Esta línea lo que mide es el, do, el promedio de las últimas 200 velas, ¿sí? Okay. ¿Qué color le voy a dejar? Yo en este caso, yo a la media móvil de 200 le dejo un color rojo. Y la dejo con este grosor o la puedo poner un prepunteada, yo la dejo lisa, la puedo colocar prepunteada de alguno de estos estilos o puedo colocarla más gruesa o menos gruesa, depende como yo la quiera. En mi caso la voy a dejar así, bien sencilla, ¿Okay? Y la vamos a colocar aquí, aceptar. Ok, aquí está, aquí está en, en, en M2. Vamos un momento aquí a la línea. Podemos desde aquí, si queremos modificarle algo, podemos pararnos sobre la línea, botón derecho, propiedades de Moving, a ver, no de, de, de moving Average, ¿Sí? y hay algo aquí importante visualización quiero que se muestre en la ventana de datos y en todos los periodos o si yo no la quiero ver en un periodo u otro yo puedo elegir aquí dónde quiero que se vea ¿Okay? en la de minutos en todas las gráficas de minutos acá, en la de horas en todas las gráficas de horas en la de días en la semanal o en la mensual yo puedo decirle aquí que se vea en todos los periodos y le digo Aceptar. ¿Okay? Ahora, insertar otra media móvil. Vamos a trabajar con otra media móvil, Indicadores, Tendencia, Moving Average. Vamos a trabajar con una línea de 20. En este caso, a mí me gusta colocarla azulita. Y le voy a colocar este azul. La dejo simple y le doy a Aceptar. Y aquí está mi media móvil de 20 periodos. ¿Sí? Y vamos a insertar una tercera línea, un tercer indicador de tendencia. ¿sí? Moving average. Que lo vamos a colocar un gris clarito. Vamos a colocar, puede ser este, más o menos. También de 20. No, esa va a ser de 8. ¿Ninguna exponencial? No, todas simples. Todas son líneas simples que vamos a trabajar. Las líneas móviles lo que nos van a servir es para definir niveles de soporte, niveles de resistencia y cómo entender cómo se está moviendo el mercado. ¿okay? Después okay. vamos a entender su uso, pero son las únicas tres elementos adicionales a las velas que nosotros vamos a tener en la pantalla. No nos vamos a, a enredar la vida con... Esta cantidad de indicadores, no vamos a trabajar con ninguno de ellos. Sencillamente nos vamos a concentrar con, a trabajar con estas tres líneas, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lectura del precio que va a ser parte de nuestra estrategia. ¿Bien? Entonces, objetos. Venimos, Seguimos aquí en el menú de insertar. Ya colocamos los indicadores. Ya sabemos que existen de tendencia y de osciladores y por qué existen unos u otros. Estos más utilizados para, como su nombre lo dice, mercados en tendencia y osciladores más utilizados para mercados en rango. Sin embargo, puedes utilizar uno u otro según la estrategia que alguien haya diseñado. Eso va a depender de la, de la estrategia utilizada. ¿Okay? Tenemos en este menú insertar objetos. Aquí podemos insertar, por ejemplo, una línea horizontal. Damos clic sobre la pantalla y aquí está la tercera línea horizontal que la puedo mover para hacer algún tipo de demarcación. sí. Sí. Pero, esa línea horizontal también está aquí. Sí. Y coloco otra, ¿lo ves? Sí. Entonces, lo mismo que está aquí, insertar, para qué si lo tengo aquí en los botones de, de línea. Simplemente cuando la línea, si le doy doble clic, se quitan estos punticos blancos que tiene acá, de extremo. Cuando están los punticos blancos, está seleccionada la línea, yo le puedo dar el botón suprimir y las elimino. Si no está el botoncito blanco, bueno, volvemos a colocar aquí. Si yo le doy doble clic sobre la línea, desaparece el puntico blanco. Si le doy suprimir, la línea no se va. Entonces, hablo doble clic sobre ella. Cuando aparecen los punticos blancos, yo la puedo mover o la puedo, le puedo dar suprimir y la elimino. ¿Lo ves? Okay. Igual con cada una de estas herramientas. ¿Sí? Bien. Tenemos aquí entonces en insertar. Estábamos en objetos y esos son los objetos que están aquí, que están allí mismo en ese menú contextual de análisis con líneas. Sí. ¿Qué son las herramientas de GAN de Fibonacci? Herramientas de GAN y herramientas de Fibonacci son herramientas que se utilizan para hacer análisis sí. con línea de GAN, con, con Fibonacci. Este, se utilizan también en otro tipo de estrategia. Igualmente, nosotros vamos a trabajar con una estrategia que va directa a la lectura del precio. Y donde no vamos a deponder, depender de este tipo de herramientas, ¿sí? Vamos a nuestra, vas a ver que nuestra estrategia va a ser muy simple, pero muy poderosa. No nos, nos, porque, mira, hay herramientas de Fibonacci, hay herramientas de GAN, hay herramientas de Elliot, entonces, cada una de ellas, hay personas, por ejemplo, eh, escuelas, que te enseñan a trabajar y a, y a vivir de herramientas de Elliot. Eso no es bueno ni malo, son totalmente válidas, pero es otra estrategia basada en las ondas de helio. Y aprender de las ondas de elliot por ejemplo, requiere todo un curso completo sobre, sobre ondas de Elliot. Hay un libro, hay libros completos que hablan sobre las ondas de Elliot, por ejemplo. Hay libros completos que te hablan de la herramienta de Fibonacci. Hay libros completos que te hablan de la herramienta de GAS. Entonces cada una de ellas requeriría un estudio particular y tú te convertirías en un experto, en una experta, por ejemplo, de trabajar ondas de Elliot. ¿Sí? Entonces, están allí para la utilidad del trader que decida utilizarlas, pero no es que tienes que. son necesarias para trabajar. Van aplicadas a una estrategia diferente en el mercado. Expertos, bueno, aquí hay algunos expertizers, robots, algoritmos, que la plataforma trae por defecto, donde tú puedes insertarlos si quieres trabajar con robots. ¿Okay? Y los scripts sí. que están aquí mismo. Que también estaban en la ventana de navegación, ¿te acuerdas? Sí, sí Ah, ¿cómo recuperamos la ventana de navegación? Vengo aquí al botón sí, ver, ver, dame la ventana de navegador un momento Aquí están los sí, expertos sí. y aquí están los scripts que están aquí mismo Estos dos que están sí. acá están igualmente aquí abajo Entonces dijimos que la ventana de navegador no la íbamos a utilizar, la vuelvo a eliminar Si la quiero volver a ver, vengo aquí y le digo navegador Y ahí está de nuevo ella y la puedo mover para un lado o para otro, como ya sabéis. No es una ventana que use, la quito. ¿Okay? Más que la ventana sí. de gráficos. Y en los gráficos, sencillamente, podemos ver aquí todo lo que podemos hacer. Un gráfico de barras, de velas japonesas, un gráfico de líneas. Ah, a mí me gusta alternar entre un tipo de gráfico y otro. Me aprendo la combinación de las teclas. Okay. Pero tengo aquí, en el menú, yo puedo venirme aquí un gráfico de barras. Puedo venirme un gráfico de líneas O puedo venirme un gráfico de velas Lo mismo que está aquí Está aquí, allí en este momento ¿Eh? Eh, Periodicidad Míralo aquí Un minuto, cinco minutos, treinta minutos sí, puedo, puedo seleccionar Cada una de las herramientas Que están aquí Igual que puedo hacerlo Aquí al fondo Seguimos aquí entonces en gráficos y tenemos que podemos ponerle por ejemplo una una cuadrícula podemos insertar hay personas que les gusta colocar la cuadrícula porque le permite ver digamos más de forma más metódica los movimientos y de repente dicen bueno cuando llegue esta línea cuando llegue este espacio cuando llegue, depende del análisis de cada uno pero podemos quitarlo aquí volvemos a darle cuadrícula o nos aprendemos la combinación de teclas control g sí ahora también puedo venir sobre el gráfico, le doy botón derecho y aquí están las herramientas también del gráfico. No necesito ir a buscarlas allá al menú gráficos. Las tengo aquí todas. Y puedo trabajar con ellas desde aquí. Entonces, lo mismo que está aquí, está dándole botón derecho sobre la gráfica, lo tengo aquí. ¿Lo ves? Y ahí puedo empezar a jugar con cada uno de esos elementos de la gráfica. Esta vez de propiedades, es F8, que por ejemplo, que fue donde cambiamos todos los colores, y está aquí mismo, F8. Entonces puedes ingresar por el menú contextual que se abre desde la gráfica, puedes ingresar desde el menú superior donde está gráficos, por ejemplo, para propiedades, o puedo simplemente decir F8 y dame la ventana de propiedades del gráfico para cambiar los colores y todo lo que necesito. Por eso te digo que es importante que te aprendas esas combinaciones de teclas de aquello que vayas a utilizar con mayor frecuencia porque te va a evitar todo el trabajo de tener que en qué menú era que estaba si lo doy clic sobre el botón derecho, sobre el botón tal. No. Herramientas. Desde aquí puedo colocar una nueva orden. ¿Sí? Puedo darle comprar, volumen, stop loss, mercado. Pero también puedo colocar nueva orden desde este botón. ¿Sí? Pues vengo aquí a herramientas y vemos nueva orden, F9. Entonces, si a mí me gusta colocar mis órdenes desde el cuadro de, de, de nueva orden, simplemente me aprendo F9. Y le doy F9 y vengo aquí al cuadro. Y lo cierro aquí cuando no lo necesite. ¿Sí? Variables globales, editor del lenguaje. Esto es para programadores de la plataforma. Quienes programan en la plataforma y hacen sus propios scripts lo pueden hacer desde aquí, abren una ventana adicional desde donde se abre la ventana de programación. Podemos dar clic y podemos ver que esta es la ventana de programadores. Le ¿Sí? damos a salir y volvemos aquí. Variables globales y algunas opciones. Estas variables globales nunca las he utilizado honestamente, no sé para qué es ni, ni por qué existe. opciones Venimos aquí y aquí sí vamos a ver algo interesante. Cuando estamos aquí en servidor, tenemos el servidor con el que estamos trabajando y que tenemos habilitado. Pero aquí está mi número, mi usuario, que es el número de plataforma, pero también está mi contraseña. Aquí, si tú deseas cambiar la contraseña de tu plataforma, tú le das al botón cambiar. Y cuando le das cambiar, te abre esta pequeña ventanita y te dice, uno, coloca la contraseña actual, ¿sí? Y tú decides qué vas a cambiar. Vas a cambiar la contraseña actual. Le das nueva contraseña y la confirma. Ah, no, quiero cambiar la contraseña del inversor. Entonces, te va a pedir igual la contraseña actual y que le des, le indiques la nueva contraseña para el inversor. ¿Recuerdas cuál es esa contraseña del inversor? Esa contraseña del inversor es la que puedes utilizar para dársela a otra persona cuando, quiere, cuando tú quieres que esa persona vea tu operativa pero no quieres que toque tu operativa la contraseña actual es la contraseña de operación así que aquí en este momento aquí puedes cambiar tu contraseña y le das a aceptar o le damos en este caso cancelar porque no la vamos a cambiar y en esta misma ventana de herramientas, estábamos aquí, volvemos a recordar no estábamos, herramientas, opciones en esta misma ventana es donde seleccione el idioma español para las noticias idioma de las noticias selecciono el idioma y le doy a aceptar ¿sí? aquí hay otras opciones de ftp eh, operaciones que básicamente en este momento no las vamos a utilizar asesores expertos comunidad notificaciones sí email otras opciones que no las vamos a estar utilizando básicamente aquí lo que es manos lo que más nos interesa es servidor, para ver el servidor, la clave, el idioma de las noticias. ¿okay? Y le damos a aceptar o cancelar. Tenemos la ventana, window, que la vamos a ver en inglés, donde nos permite ver cómo se muestra o cómo se organizan los gráficos. Por ejemplo, si yo digo organizar en cascada, si hubiesen varios gráficos, él me los va a organizar en cascada. Si le digo ventana en mosaico horizontal, me la muestra completa. Si le digo ventana, mosaico vertical, si tuviese dos gráficos, vamos a colocar aquí dos gráficos un momento para que veamos el efecto. Vamos, estamos aquí, vamos a actual ventana del gráfico. ¿sí? Tenemos dos gráficos aquí, Wextexas Texas y Cryptos. Y le venimos aquí a ventana y le decimos dame un mosaico vertical. Mira cómo te las coloca. Él te las autoajusta y te coloca los dos gráficos acá para que tú los puedas ver de manera simultánea. Así que, por ejemplo, si tú quieres ver, o vamos a suponer, vamos a ventana mosaico horizontal completa. Mira horizontal. ¿sí? Si yo no quiero alguna de ellas dos, puedo eliminarla acá y sencillamente agrando la otra. Pero vamos a suponer. Que en mi estrategia yo estoy trabajando con Wex Texas. Pero le digo también que... Nueva ventana de gráfico. ¿Por qué? Porque a esta de Wex Texas yo la quiero ver a un time frame de dos minutos. Y esta de Wex Texas la quiero ver a un time frame de 15. ¿Sí? Aquí las puedo mover y arrastrar. Puedo moverme con ellas. ¿Ok? ¿Y qué hacemos aquí? Ah, bueno, mira, aquí tengo West Texas minuto 15, él te lo dice aquí, y minuto 2. Entonces vengo aquí a ventana y le digo muéstramelas en un mosaico vertical. Y quiero ver simultáneamente cómo se está moviendo el mercado en la gráfica de 15, que lo puedes ver aquí, y cómo se está moviendo en la gráfica de 2 minutos, para saber hacer una correlación en la vista del mercado. Esto lo va, puede ser útil en algunos momentos que vayamos a hacer análisis en los time frames del mercado. ¿Ok? vamos Podemos llegar a utilizarlo. Por los momentos nos vamos a quedar con la de dos minutos. Cerramos esto, ampliamos acá y ya tenemos la ventana en este caso. Entonces tenemos que aquí ventana y tenemos, bueno, varias, varios elementos de ayuda, temas de ayuda búsqueda online, documentación de MQL5 que nos va a llevar a la plataforma, una serie de, de opciones que nos va a permitir tener información de, del mercado y de todas las, digamos, bondades o funcionalidades que puede tener la plataforma MQL5 en el mercado. Entonces, abre tu micrófono y dime si hasta este momento hay alguna duda, alguna inquietud, con respecto al funcionamiento de la plataforma? No, todo claro hasta ahora. Todo claro hasta este momento. Sí. Pero, bien, si ya tenemos todo claro hasta este momento, lo que vamos a concentrarnos en aprender en este momento, y quiero que trabajemos, es en, dos, en unos elementicos por acá conceptuales. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos que se ven aquí dentro de la plataforma. Por ejemplo, si venimos a la, a la ventana observación del mercado, vamos a encontrar un bid y un ask. ¿Qué es esto? El bid y el ask son el precio al que te van a vender a ti o al que tú vas a comprar. Por ejemplo, ask es al precio al que tú vas a comprar. Si nos damos cuenta en algo, vamos a ver aquí, vamos a colocar en este momento aquí, en este lado de la plataforma, vamos a arrastrar, a criptoal y vamos a hacer que sea la plataforma el, el instrumento activo, porque en este momento es el único que tiene movimiento, está trabajando. Los otros dos eh, instrumentos, si te das cuenta, tienen un color distinto, rosado, porque en este momento el mercado está cerrado. Y veamos aquí CryptoAl. Entonces veamos este precio ASC. 46578. Pero si venimos aquí a la plataforma y buscamos, por ejemplo, lo, la herramienta de línea, buscamos el cross entonces fíjate algo que aquí el precio está en este momento moviéndose aquí en 464 465 este es el precio al que yo voy si yo lo doy comprar vamos a darle aquí botón y lo digo comprar fíjate que se vendí, me vendieron a 465 yo compré a este precio al precio que está aquí ¿sí? Este es el precio al que yo estoy realmente comprando en este momento. Aunque la plataforma El Precio anda por los 464 en este momento, a mí me venden este precio. Ahí yo entro con un sprint que es el dinero que yo entro perdiendo de una vez. Aquí está. Precio, este precio es al precio al que te van a vender a ti, al precio al que tú vas a comprar. ¿Ok? Y este es el precio al que tú vas a vender y al precio al que ellos te van a comprar cuando montas una operación en venta. Si la montas en venta, vamos a ver más o menos 464,75 más o menos. Aquí está, 464,76 más o menos. Ese es el precio en el que te están montando la operación en venta. Entonces eso es el BIC y el ASK. El precio al que te van a vender o el precio al que tú vas a comprar es el ASK. El precio al que tú vas a vender o el precio al que ellos te van a comprar es el BIC. ¿Ok? Estas operaciones, cuando yo las abro aquí, sabemos que las puedo cerrar desde aquí. Okay. Esos son esos dos concepticos que están por aquí, BIT y ASK. El balance. ¿Qué es el balance? El balance es el dinero con el que tú inicias la operación del día o la operación del momento. Si yo monto una operación de compra, notemos que el balance no se mueve, se mantiene en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque hay una operación que está en curso. Él se va a mover es cuando cierro la operación. ¿Qué es lo que se mueve? El patrimonio o equidad, que lo vas a ver en muchas plataformas como equidad o equity en inglés. Lo vamos a ver aquí. Es lo que se mueve. Fíjate que en este momento estoy perdiendo 0.01. Mi patrimonio se movió de 9.941.14, se movió a 9.941.13. Entonces, este menos 1 que estoy perdiendo aquí, afecta a mi equidad o patrimonio, ahora cuando yo cierro y cierro perdiendo menos 0.001 te date cuenta que se movió mi balance el balance ahora si estoy perdiendo y termino perdiendo 0.02, quiero ver la operación con más detalle ¿qué pasó? Vengo aquí a historial y aquí está la última operación que colocamos el 25 de enero ¿Sí? Aquí está la hora, recuerda que esta hora tiene un diferencial con tu hora, tienes que ver qué hora es en tu país en este momento, y aquí lo vas a notar. Entonces aquí vemos que perdió 0.01, pero este instrumento tiene una comisión de 0.02. En esa operación, ¿cómo puedo ver todas estas columnas completas? Yo me puedo parar aquí, botón derecho, y le digo columnas, y puedo mostrar también la de swap, que es el rollover nocturno. En la operación que tú dejaste abierta, por ejemplo, con el petróleo, date cuenta que si vienes aquí al historial cuando la cierres y le hables la columna, la columna de swap, que es el rollover, sí, entonces vas a sí. ver que hay una, un cobro allí porque la operación se mantuvo abierta durante la noche. Sí, y al mantener, ese swap a veces es positivo. ¿Por ¿Ah? qué? Ese es un notado que a veces es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diferencial de las tasas va a depender del broker. ¿sí? Pero el diferencial de las tasas nocturnas puede que se dé a tu favor y puede ser que más bien hayas ganado intereses allí. El rollover puede ser perder o ganar. Cuando es ganar es porque el broker dentro de su contrato, dentro de su operativa, dentro de sus reglas, te permite ganar sobre el rollover el rollover es el diferencial por ejemplo cuando es euro dólar vamos a suponer entonces depende de la tasa de interés de ese país el diferencial de tasas puede haber un, una ganancia allí y si el broker tiene entre sus reglas pagarte esa ganancia te pagan en el rollover o SWAT se llama rollover o se llama SWAT o se llama tasa nocturna también, lo suele decir coloquialmente por allí ¿eh? entonces eso lo puedes ver. en el historial lo coloca. Venimos de nuevo a operaciones, por eso te decía que nos vamos a mover más que todo con estas pestañas de operaciones. Y estas pestañas, esas son las que más vamos a utilizar aquí abajo en este momento. Si yo no quiero ver en este momento, quiero que no se vea la operación aquí, recordemos dónde ver. Ver. Caja de herramientas. Quito la caja de herramientas. Pero si no quiero hacer todo este movimiento, recuerdo que simplemente vengo y le digo, control T. Y la quito para ver más amplia la gráfica, si es lo que quiero. Ah, Quiero dejar control T, la dejo. Ah, pero quiero ver la gráfica completa. Le doy F11. F11. Y vuelvo a verla y vuelvo de nuevo a mi configuración inicial. Pero tengo una pregunta. ¿Qué es ese margen libre y el margen que sale cuando habías abierto la operación? ¿Cómo, okay. cómo lo mide? Ok, ¿cómo lo mide? El margen libre es lo que tú tienes dinero para operar. ¿sí? Vamos a colocar, por ejemplo, otra operación aquí de... Vamos a colocar un lote completo para que se vea mejor aquí. Y vamos a colocar aquí Comprar. Date cuenta cómo mi margen para un lote es de 9,30. Es decir, para yo colocar un lote completo de esta operación, yo tengo que tener 9,30 dólares. Necesito tener 9,30. Si yo no tuviese esos 9,30 dólares, yo no puedo colocar un, un lote de este tamaño. Veamos, por ejemplo, vamos a eliminar esta operación. Y vamos a subir esto a 10. Vamos a colocar 10 lotes. Y le digo comprar. Mira cómo mi margen libre, su, mi margen utilizado, subió a 92,96. Yo necesito tener en mi cuenta 92,96 para poder apalancar esta operación y poderla tomar, ¿sí? Y mi margen libre es lo que me queda disponible para moverme, es decir, mis pérdidas o mis ganancias se van a mover sobre este margen libre. Si yo quiero montar otra operación, yo la puedo comprar porque mira, para montar 10 lotes, ¿verdad? De esta operación necesité 92,96, ¿cierto? Si le doy, voy comprar de nuevo... Fíjate cómo mi margen utilizado ya subió y mi margen libre para montar más operaciones disminuyó. Pero mis pérdidas y mis ganancias, sobre todo mis pérdidas, van a tener que ver con este margen libre. Y ese margen libre tiene que ser por lo menos, un en, este, en el caso de, de, de RoboForex y la plataforma MetaTrader 5, tiene que ser de un 40%. Cuando esto llega al 40%, ha disminuido al 40% de tu capital, te comienzan a hacer la llamada, al 20% te comienzan a hacer una llamada de margen, mira, necesitas más dinero porque tu margen libre no aguanta la operación, estás perdiendo mucho y tu margen libre no aguanta la operación. Y cuando llegas a un momento que está al 40%, te dicen, mira, te tuvimos que sacar de la operación porque tu margen libre no aguantaba la operación, y e vas a perder todo tu dinero y también ibas a perder nuestro dinero de apalancamiento. Así que te pueden cerrar la operación. Este margen libre es lo que te va a permitir saber si tienes espacio financiero para operar y el margen es, aquí es el que estás utilizando en este momento ¿sí? cuando tú vas a montar una operación sobre petróleo por ejemplo, el margen puede variar aquí el margen para un lote son 600 dólares si tú no tienes 600 dólares tú no puedes montar un lote tú tienes que venir entonces y montar una operación de más pequeña, ¿ok? un mini lote sería 0.1 vamos a suponer aquí 0.1 esto es lo que diríamos un minilote y los microlotes serían 0.01 esto sería un microlote de ese instrumento sí por ejemplo en el caso del petróleo que no lo podemos colocar aquí ahorita porque no nos va a permitir mmm, montar la operación por el, porque es sábado y está cerrado ese mercado un lote equivale a mil barriles un micro lote 0.1 equivale a 100 barriles de petróleo. Y un minilote de petróleo equivale a 10 barriles de petróleo. Por 1000 barriles de petróleo, tú vas a necesitar un margen como de 600 dólares. Por 100 barriles de petróleo, que es el micro lote, tú vas a necesitar por lo menos unos 60 dólares. Por un más 60, 58 dólares. Depende de lo que esté el precio del barril del petróleo en ese momento. Y por un micro lote, tú vas a necesitar algo, micro lote 0.01. Por un micro lote, tú vas a necesitar, por decir algo, unos 6 dólares, 5,90 dólares, depende del precio del barril del petróleo. Entonces, de esa forma es que trabajamos entonces con los lotes y con, lo, y con el margen. Eso es lo que nos va a, a tomar en cuenta aquí ese margen y ese margen libre. El margen libre, el margen es lo que estás utilizando en ese momento de tu dinero para poder tomar esa operación y el margen libre es lo que tienes disponible para, para seguir operando o para mantener viva y abierta esa operación. Este margen va a variar según el instrumento, según el tamaño, si es un lote, si es un minilote, si es un micro lote, si son dos lotes, si son tres lotes. Según el tamaño del lote, te va a requerir un mayor o menor margen para abrir la operación y un mayor o, y un margen menor o mayor para mantener viva la operación cuando tu lote crece, recuerda que tu nivel de ganancias o pérdidas puede crecer veámoslo, veámoslo aquí un momento vamos a volver a montar dos operaciones pero vamos a montar una con un lote comprando, arranca perdiendo 0.83 ¿lo notas? Y te pide un margen de 0.09. Ahora vamos a colocar un mini lote. Y vamos a darle comprar. Ese mini lote arrancó perdiendo 0.09. Y te exigió menos dinero de margen. ¿Lo ves? Entonces, ahí mantienes la relación entre el lote. Depende del tamaño del lote. Cada movimiento en el precio te va a dar mayor o menor beneficio. El tamaño del lote es lo que te va a decir cuánto vas a ganar o perder en cada uno de los, de los elementos. Entonces, practica, por ejemplo, con el instrumento que a ti te gusta, en la semana, el oro y el petróleo, y date cuenta qué pasa cuando cambio el tamaño de un lote: 0.1, un mini lote, y 0.01, un micro lote. Esto puede ser también 0.02, si lo doy en la flechita hasta que llego, o sea, tú puedes mantenerte dentro del micro hasta que llego al mini. Dentro del mini me puedo mover todo esto hasta que llego a uno que es el lote. O sea, tú puedes definir el tamaño de la operación aquí a tu gusto y eso va a tener que ver con la gestión de riesgo que vamos a manejar y que vamos a conocer la semana próxima. ¿Ok? ¿Clara la idea allí en este momento? Vamos a hablar algo de un conceptico aquí, rápido. El movimiento mínimo en el precio, que es esto que está aquí. Aquí hay un movimiento mínimo en el precio. Cada instrumento puede moverse de una manera diferente. Pero ese, ese movimiento mínimo en el precio, para, en el Forex, se llama PIB. En las acciones, el movimiento mínimo en el precio se llama cent o centavos. Y en los futuros, ese movimiento mínimo del precio se llama TIC. Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero en cada mercado se le asigna un nombre distinto, que es el movimiento mínimo del precio. Eso es para que no te vayan a enredar cuando escuchen, no que eh, yo opero con futuros, pero se movió un TIC, se movió dos TIC, se movió tres TIC. Bueno, ese es el movimiento mínimo en el futuro, se llama TIC. En las acciones, tú dices, se movió 5 centavos al alza, 4 centavos a la baja. En Forex, tú dices, se movió un PIB al alza, se movió un PIB a la baja. ¿sí? En los índices que no están colocados aquí, tú dices, se movió un punto al alza, un punto a la baja. Entonces, eso es parte del lenguaje. PIB, cent, TIC, puntos. Pero al final se trata de hablar de lo mismo, del movimiento mínimo del precio de cada instrumento, ¿ok? Por ejemplo aquí, en el petróleo, yo hablo de centavos, igual que en las acciones. Mira, se movió tantos centavos al alza o tantos centavos a la baja. Pero cuando hablo de un índice como el Crypto Alt, ¿ok? Yo digo, se movió tantos puntos a la baja o tantos puntos al alza, ¿sí? Se movió 1,22 puntos, se movió 23 puntos, se movió tantos puntos al alza o a la baja, se mide en puntos. Entonces, eso es para que tengamos claro y no te vayas a confundir por allí cuando veas a veces que te dicen, algo se movió tantos puntos, algo se movió tantos centavos, algo se movió tantos pips, algo se movió pips es forex. Eh, centavos es acciones, petróleo, algunos commodities. Eh, puntos, normalmente hablamos en los índices. Entonces, es parte del lenguaje, parte de la jerga. Vayamos un momento de nuevo aquí a la presentación y veamos algo aquí, ¿ok? Por ejemplo, quiero que notes acá, en el mercado de Forex, que se cruzan divisas, el PIB está realmente aquí, en el cuarto dígito, ¿sí? Ese es el PIB. Un PIB se mueve en el cuarto dígito. El quinto dígito que vas a ver en la mayor, en la mayor parte de las plataformas es un punto dentro del PIB. Entonces a veces también en Forex decimos, mira, se movió tantos puntos, porque todavía no se ha movido un PIB completo. Un PIB es cuando se mueve el cuarto dígito. Dentro de ese PIB hay varios puntos hasta que alcanza ese PIB. ¿Sí? En el USD, eh, do, y, y en japonés, ¿sí? En el, en el cruce USD, eh, y en japonés, se mueve con dos decimales. Es una variante que hay en el mercado de Forex, y es una particularidad. Es bueno que la sepas, nosotros no vamos a estar trabajando en nuestra práctica con estos dos instrumentos, pero bueno que sepas que, por ejemplo, hay una variante, casi todos los instrumentos en Forex tienen cinco, cinco dígitos, donde el cuarto representa el PIB, y el quinto representa puntos dentro de ese PIB. Pero en este, en este instrumento particular trabaja con dos dígitos donde el segundo dígito es el PIB y el tercer dígito son puntos dentro de ese PIB ok eso en el mercado de Forex en el mercado de acciones es sencillo se movió tantos céntimos al alza o a la baja por ejemplo aquí se movió aquí no dice ah mira el, el, la, la acción de Apple creció 5 centavos es simple, se mueven centavos. No nos confundimos, no nos enredamos tanto con el término de pips Igual en el petróleo decimos, en su precio se movió tantos centavos. En muchos de los commodities, como no sé, el algodón, la azúcar, eh, decimos se movió tantos centavos el precio, igualmente que en el oro, que también hablamos de que se movió tantos centavos el precio por cada por cada, mov por cada movimiento mínimo, ¿no? Y en el caso de los futuros, él se mueve de 0.25 en 0.25, es decir, él aquí, en el caso del estándar Ampul 500, que es uno de los instrumentos del futuro, este instrumento del futuro, del Standard Ampul 500, él se mueve de 31.138.50 a 75, o baja a, o sube a, cada, sube, sube y se baja en movimientos de 0.25%. Cada movimiento mínimo de 0.25 se le llama un TIC. Entonces tiene sus particularidades. Esas son básicamente las diferencias que hay entre estos mercados en cuanto a lo que es la denominación del movimiento mínimo en el precio. A. Ah, ¿cuánto ganas por cada TIC? Va a depender del tamaño, del lote de tu operación. ¿okay? Aquí se van a mover de una forma el, el movimiento del precio mínimo para cada instrumento puede ser diferente y va a depender del tamaño del lote, si es un, un lote completo, como lo vemos allí, si es un micro lote o si es un mini lote. ¿Okay? Hay brokers que no te permiten trabajar con, mini lot, con, mini, con, con micro lotes. Hay brokers que no te permiten esto. Solamente te permiten trabajar hasta aquí, hasta un mini-lote. Va a depender de las condiciones de cada broker. En nuestro caso, nuestro broker RoboForex nos permite trabajar los instrumentos hasta micro-lotes, lo cual es la ventaja de que para quien tiene menos capital o desea arriesgar menos en el momento de generar sus operaciones, puede trabajar con estos micro-lotes. ¿okay? Ahora, eso es en cuanto a los niveles conceptuales de lo que estamos viendo aquí en la plataforma, ¿sí? Aquí podemos ver una operación. Vamos a ver... Mmm. Eh, vamos a colocar una operación de compra, ¿sí? Y ahora fíjate, cuando yo coloco una operación de compra acá, yo puedo colocar lo que se llama un stop loss. Un stop loss es el nivel donde yo decido que no quiero que mi precio pase de allí. ¿Sí? Es decir, si mi precio alcanza una operación de compra... Si yo digo aquí, mira, cuando llegue a este nivel yo no quiero perder más dinero. Yo puedo colocar el Stop Loss desde la plataforma. Hago clic sobre el precio y arrastro hacia abajo y coloco el Stop Loss. Si ves a mano izquierda en esa línea moradita, ahí te está diciendo cuántos pips y cuántos dólares estoy arriesgando en esa operación. ¿Lo ves? Ahí dice operación número 154094810. El Stop Loss está, yo acepto perder máximo en esta operación, 0,01 dólares, que es el movimiento de 95 pips en este instrumento que se llama CryptoAll. Lo suelto y se ubica mi Stop Loss allí. Cuando lo ubico allí, inmediatamente, él aparece aquí. ¿Lo ves? Aquí está el Stop Loss. Yo aquí también puedo darle doble clic y puedo modificarlo manualmente aquí. Yo puedo decirle, ah, el stop loss a 460. Le digo, modifica la orden. Aquí puedo mover esto. Y date cuenta dónde colocó mi stop loss. Y cuando yo me paro sobre el los stop loss también, puedo ver aquí, me dice beneficio menos 0.06. Es decir, que aquí yo estoy arriesgando 0.06 dólares y 616 puntos dentro del movimiento de este INE. Entonces, aquí yo comienzo a conocer cada instrumento. Ah, mira, este instrumento, cuando yo me coloco en un lote de tal tamaño y muevo los top logs, aquí puedo perder tanto, puedo ganar tanto. Yo también puedo hacer aquí algo adicional. Hay algo que se llama Take a Profit, toma ganancias. Ah, yo puedo programar la toma de ganancias, arrastro hacia arriba. Digo, mira, cuando llegue a este precio, a este nivel, donde me estoy marcando aquí, toma las ganancias. Lo fijo allí. Si me paro acá sobre este elemento, me dice beneficio 0.07. Ah, ok, perfecto. Yo puedo dejarlo allí. Puedo moverlos. O puedo darle botón derecho sobre él. Y puedo decirle cancelar el Take a Profit. Puedo darle botón derecho sobre la gráfica y puedo decirle cancelar el Stop loss ¿Sí? Pero esos dos términos, Take a Profit y Stop loss son términos que vamos a trabajar muchísimo porque en cada operación vamos a vivir con ellos. Cada vez que montamos una operación, nosotros tenemos que automáticamente colocar nuestro Stop loss donde nuestro análisis técnico lo indique. Ahorita los estoy colocando al azar solo para que veamos la utilidad. Yo también puedo venir aquí, cancelar el Stop loss y si quiero colocar el Stop loss puedo hacerlo desde aquí, le doy doble clic y me abre mi ventana y colocó el stop loss en forma manual. Entonces, dos formas de hacer lo mismo que podemos hacerlo en este caso, ¿ok? Entonces tenemos también allí entonces, hablamos, ya hablamos entonces del stop loss y el take-up-profit. Vamos a hablar de, para finalizar el día de hoy, de los tipos de órdenes que podemos generar en el mercado. Ya hablamos de dos, hablamos de una operación stop loss y take-up-profit. Ellos son un tipo de orden, ¿Por qué? Porque son órdenes programadas a futuro. Una para tomar ganancias y otra para asumir las pérdidas. Pero existen otro tipo de órdenes que podemos programar en el mercado. Entonces, por ejemplo, yo voy a insertar aquí, voy a colocar aquí, nueva orden. Y yo le digo nueva orden y le digo, mira, vamos a colocar, si te das cuenta, aquí tenemos una orden por ejecución del mercado. Una orden por ejecución de mercado quiere decir que la orden se va a ejecutar al precio al que esté el mercado en ese momento. Si yo le digo aquí comprar, inmediatamente la toma al precio al que la tomó en el mercado. ¿Ok? Voy a cerrar aquí y voy a cerrar aquí. Lo que quiero que veamos es el efecto de tomar la orden. Pero ahora vamos a suponer que yo estimo que el precio, vamos a notar aquí. Yo estimo que cuando el precio llegue aquí a los 470 con 24, el mercado va a seguir subiendo. Y quiero que programar una orden para que cuando el precio llegue a este punto, automáticamente la plataforma me compre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Yo vengo aquí a nueva orden y le digo, mira, vamos a tomar una operación, una orden pendiente. Cuando yo digo que el precio va a tocar esta línea y va a seguir subiendo, es una operación Voy Stop. ¿Sí? Es decir, si el precio yo considero que va a tocar esta línea y va a continuar su camino ascendente, yo coloco una Voy Stop. ¿Sí? Y le digo, vamos a colocarla en 470,24. 24 y le digo colocar la orden pendiente Voy a Stop en 470, 24 Date cuenta cómo aquí se colocó la orden pendiente y me dice orden colocada. Pero yo no estoy ni ganando ni perdiendo. Sencillamente, cuando el precio toque este nivel, se va a ejecutar mi orden de compra. Eso es una operación Voy a Stop. ¿sí? Ahora, todo lo contrario, yo estimo que cuando el precio... Vamos a tomar este. ah, ¿sí puedo tomar. Voy a trazar otra línea aquí. Y la voy a colocar de color blanco para diferenciarla. Yo estimo que cuando el precio llegue a este nivel, según mi análisis, a 461.63, el precio va a seguir bajando. Y entonces yo quiero vender porque sé que el precio va a seguir bajando. De nuevo, vengo aquí a nueva orden. Le digo, dame una orden pendiente. Pero ahora, como es una venta que va a seguir su camino en descenso, digo que es una sell stop. ¿Ok? Y le digo que me la coloque en 461.63 en el precio. 461.63. Como ves, aquí que no te lo dije anteriormente, también en volumen es el tamaño del lote, tú puedes definir si es un lote, un mini lote o un micro lote. Y desde aquí tú puedes asignarle también de una vez su stop lock si quieres hacerlo, ¿okay? Pero yo voy a colocar simplemente la orden en este momento una sell stop. Una sell stop la coloco y aquí está, una orden sell stop. Fíjate que dice que las operaciones son están colocadas mas no han sido ejecutadas por eso el precio no se está moviendo ahora bien cuando el precio baje y toque este punto y ejecute la sell stop es porque el precio va a seguir bajando si el precio llega a este punto y, lo, y toma la operación de sell stop y aquí comienza a subir yo pierdo dinero porque yo con la sell stop lo que le dije es coloco una operación de venta porque considero que el precio va a continuar su ruta descendente. O con la buy stop, compra, porque en este momento, cuando el precio llegue aquí, el precio va a continuar su camino al ascenso, va a seguir creciendo. Entonces, las operaciones buy stop o sell stop se colocan cuando yo estimo que el precio va a tener continuidad en esa misma dirección. ¿Sí? El precio buy stop y el precio sell stop, te repito, se colocan cuando yo considero que el precio va a tener continuidad en esa dirección, al alza o a la baja. Bien, voy a eliminar estas dos operaciones. Puedo eliminarla desde aquí, sencillamente. O puedo eliminarla también desde aquí abajo. Y vamos a ver entonces otro tipo de operación. Vamos a suponer ahora que es lo contrario. Yo considero que cuando el precio toque, los 470 con 24, el precio no va a seguir subiendo. El precio va a bajar. Y yo quiero que se coloque una operación de venta en el, cuando el punto llegue aquí, porque el precio va sencillamente a hacer esto. Vamos aquí un momento. Okay. Cuando el precio llegue aquí, a esta línea, 470 con 24, Yo considero que el precio va a ser esto. Va a llegar aquí, va a rebotar y se va a venir a la baja. Ok. Entonces, como yo voy a programar, lo que voy a hacer es programar una operación para que cuando yo, cuando el precio llegue aquí, yo pueda vender. Voy a hacer una operación de venta. Ok. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a venirme aquí a mi herramienta, a mi nueva orden. Que recordemos también que esta nueva orden, ¿cómo podíamos abrirla? ¿Ok? Con F9, ¿verdad? Podemos abrirla desde aquí, desde herramienta nueva orden. Pero si no quiero venir aquí arriba, acá rápido simplemente le digo, ábreme la ventana para colocar una nueva orden con el F9. ¿Y qué voy a colocar? Voy a colocar una ejecución de orden pendiente. En este caso... Voy a trabajar una cel Limit, ¿ok? Coloco la cel Limit y la voy a colocar en 470 con 24. Voy a mantener este tamaño de lote y la voy a colocar en 470 con 24. Le digo, coloca la orden y date cuenta que ahora es una operación, aquí no lo logramos leer bien, pero es una operación de venta. OK. Y a esta operación de venta, sí. yo también puedo agarrar y colocarle su stop loss. La puedo agarrar y la puedo la puedo mover. Perdón, 470.29. La dejamos allí. Y desde aquí abajo también yo puedo agarrar a esa operación. Uh -huh. O desde aquí, desde la gráfica, le digo modificar. Y puedo colocarle su stop loss y su take-a-profit de una vez. Puedo planificar la operación completa. Puedo planificar mi operación de manera completa sin necesidad de esperar. Yo puedo programar la orden del mercado y dejarla allí colocada. Pero en este caso, ¿qué es lo importante saber? La sell limit. Es decir, el precio viene subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando yo considero que llegue a este punto, aquí, yo digo, aquí el precio va a rebotar y va a empezar a bajar. Coloco una sell limit. Y bien, el mismo concepto es para una buy limit. Si yo considero, y vengo acá, que el precio va cuando llegue a este punto, 461.60. Cuando llegue a este punto, mi análisis dice que el precio va a rebotar y va a subir. Ah, entonces coloco una operación de buy Limit en 461.63. Vengo aquí a, a nueva orden, o a F9, que es más práctico. Y le digo, mira, vamos a colocar otra operación de orden pendiente, ¿sí? Pero vamos a colocar entonces una buy Limit en el precio 461.63, lo coloco con el teclado y le digo, colócame una orden allá abajo, para que cuando el precio llegue aquí, yo sé que el precio aquí va a llegar, Va a rebotar y va a subir. Y en ese momento yo quiero que compre. Entonces, tenemos esas órdenes, esas son las órdenes con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar, podemos trabajar con una orden de mercado, de ejecución de mercado. Podemos trabajar con una sell o una buy stop. La sell y la buy stop me dicen que el mercado va a continuar su dirección. Si yo digo buy stop, es porque yo considero que el mercado va a seguir subiendo. Si yo digo sell stop, es porque yo considero que el mercado va a seguir bajando. Yo digo sell limit, es porque cuando el mercado llega a este punto, va a rebotar y va a bajar. Quiero vender, porque aquí va a haber un límite al precio y va a vender. Si yo digo una buy limit, es porque quiero que compre, porque en este punto el mercado va a rebotar y va a subir. Entonces, las limit las coloco cuando considero que va a haber un rebote. Las stop las considero cuando el mercado va a va tener a seguir la tendencia. una continuidad, va a seguir esa tendencia en el precio. ¿okay? Bien, de esa forma, estos son los elementos con los que quiero que trabajemos esta semana. Tu tarea, voy a dejar de compartir aquí pantalla, un momento, ¿okay? es mucha información la que tienes aquí el día de hoy, este, así que bueno, tienes bastante con qué trabajar ahí esta semana, pero sobre todo es conocer la plataforma. Si te das cuenta, conocer la plataforma no está complicado porque es repetido, ¿sí? Hay varias cosas que sencillamente tú le das botón derecho, le das clic y es lo mismo que tienes en el menú superior, en los menús contextuales. Entonces no es complicado que conozcas la plataforma, juega con ella, juega con la demo, equivócate, haz desaparecer las ventanas, hazlas volver a aparecer, muévelas de un sitio, muévelas del otro, cambia los colores lo que quiero es que de alguna forma perdamos esa ese miedo que a veces nos puede causar la incertidumbre de no conocer la plataforma con lo que estamos la, con la que estamos operando y vamos a conocer después otra plataforma que es mucho más sencilla que es donde vamos a manejar acciones y donde están todos los mercados financieros de acciones pero ya al conocer MetaTrader 4 lo demás sencillamente saber a mirar el botón A está aquí el botón B está aquí es súper sencilla. Quiero que coloques también tus medias móviles en la plataforma para que comiences a, a familiarizarte con su, digamos, permanencia allí, para que comiences a visualizar que ellas van a estar allí acompañándote en el proceso de, de compra y de venta. Y vamos a hacer algo particular. Voy a ir un momento de nuevo a la, a la pantalla del MetaTrader para mostrarte algo. Ok. ¿Aquí qué es lo que vamos a hacer? Como ejercicio en esta semana para irnos familiarizando con el uso que le vamos a ir dando a las medias móviles. Pero vamos a trabajar, vamos quiero que te concentres esta semana en trabajar solamente con esta media móvil de 20, las que yo la coloqué de color azulito. Entonces, cuando el precio, como en este caso aquí, se venga por debajo de la media móvil de 20, vende. Ok. Cuando el precio se venga, como en este caso, por encima de la media móvil de 20, compra. compra. Okay. Okay. No vamos a hacer ningún análisis adicional. El análisis lo vamos a ir haciendo un poquito más complejo a medida que vayamos avanzando. Pero en este momento, lo que quiero es que nos vayamos, digamos, familiarizando con la existencia y la permanencia de estas medias móviles allí. Y después vamos a irle dando interpretación a ese ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Ahorita te lo voy a pedir como algo mecánico. Algo sencillamente mecánico. Cuando el precio se venga por debajo de la media móvil de 20, vendes. Cuando el precio se venga por, medio de la, por encima de la media móvil de 20, tú compras. Sin pensarlo, solamente vayamos haciéndolo como medida de práctica. ¿Ok? Y recuerda que vamos a trabajar aquí, arriba, con minilotes para que no tengas esas pérdidas sí. tan altas que se te presentaron esta semana. Esas sí. pérdidas altas, y está muy bien que haya sucedido, es porque teníamos un tamaño de lote muy grande muy alto, sí. para la cantidad de dinero que estábamos manejando. Tenemos que bajar el tamaño del lote para que no afecten nuestras, nuestras eh, pérdidas, no superen lo que podemos realmente perder. Y ya después vamos a hablar del término de la gestión de riesgos, ¿bien? Entonces, ahora bueno, okay. la vamos a dejar de compartir aquí, de nuevo. Okay. Ese es el ejercicio que quiero que hagas esta semana. El ejercicio entonces para ti va a ser, uno, jugar con la plataforma. Comenzar a jugar con todos los botones que vimos hoy, familiarizarte y ver cuál es más cómodo para ti de utilizar. Si con el teclado, si con el mouse, si con los menús contextuales. Eso cada uno de ellos. Y lo otro, vamos ahora a trabajar las operaciones en función del lote. Uno, vamos a bajar el tamaño de ese lote porque sí. no tenemos suficiente capital. Vamos a hacer la operación más pequeña para que no perdamos tanto. Y vamos a ganar menos, pero también vamos a comenzar a gestionar el riesgo de nuestro dinero allí. Vamos a comenzar con una pequeña gestión de capital bajándole el tamaño al lote. Y vamos entonces a comprar cuando el precio esté por encima de la media móvil de 20. Y vender cuando el precio se venga por debajo de la media móvil de 20. ¿De acuerdo? Sí.